Playa de Faro, Portugal, 31 de diciembre. La tabla está encerada y pulida. Tiene preparados los escarpines, los guantes y el neopreno. Todo lo necesario para resistir las frías aguas del Atlántico. Madrid, 31 de diciembre. Mediodía. Carlos no recuerda si lo que falta para la cena es champán o vino. Está deseando que su jefe le diga que puede marcharse, ya que hay noche vieja joder. Joe disfruta con su skate por el casco viejo. Los que están atrapados en sus coches no pueden evitar mirarle. Y eso le gusta. Le gusta sentirse diferente. Le gusta sentirse libre. Solo tiene en mente subirse a la cresta de la ola. Deslizar... Al parecer, hay que terminar un último bucle del programa. Tan solo una cosa le ronda la cabeza. Mostrers son el límite de lo que permite los trabajadores. la espera que sea la hora. Nada más tiene en mente. A pesar de que el teléfono no ha dejado de sonar en todo el día. Ella sigue sin cogerle el teléfono, todo el día llamándola y nada. Melena Rubia, tabla de surf. No sabía nada más de ella, pero eso iba a cambiar ahora mismo.